Hola, buenos días de nuevo. Ya sabes que soy Curly Mange. Bienvenido a Te con Curly Mange, un canal que pertenece a mi página web curlymange.com, ¿vale? Eh, hoy vamos a hablar de compras de segunda mano. ¡Wow! En lo que es en Guinea Ecuatorial se llama Asamse. ¿Y qué es el ASAMse? El Asamse es un saco de ropa que la gente... Trae de, de, creo que de Camerún o de otros países, entonces vienen muchas cosas dentro. Puede ver un saco de zapatos, es una mano, un saco de, de ropa interior, un saco de faldas, un saco de vestidos, un saco de pantalones, un saco de camisetas. Bueno, o un saco del bar mezclado, todo como si fuera un pupuri de cosas, ¿vale? Todo esto se vende en los mercadillos. Entonces, hay cosas que se que amontonan en el suelo, por ejemplo, que tú vas cogiendo en el suelo, que los ponen a, a 100 francos. Eso creo que es lo que se llama la asamse, pero en general todo es asamse, ¿vale? Es segunda mano, es mercadillo segunda mano. Yo no soy muy de comprar ropa, ya me conocéis, no soy muy materialista. Eh, amo el dinero, sí, pero no por ser dinero, sino por lo que puedo hacer con él, ¿vale? Eh, pero en cuanto son cosas como ropa, zapatos y tal, ya no estoy ya... I'm ya no estoy más en eso, ya estoy a otro nivel, ¿vale? Con la edad no se da cuenta que esas cosas... No, realmente no aportan mucho, ¿vale? Tienes que tenerlo justo para ir a trabajar, para estar en casa y si tienes una boda, cumpleaños, bautizos. Eventos que yo odio realmente, ¿no? Y que solamente voy bajo amenaza de mandarme a, a la luna o de comer sardinas que las odio, ¿vale? Pero bueno, eh, como me dejé mi, mi chaqueta impermeable en casa, en, la, en casa de mis padres, encima de la cama, que la tengo desde la, me la compré en Boston, Inglaterra, no Boston, Estados Unidos. Y la tengo un cariño impresionante porque ha viajado a todos los sitios que yo he ido. Necesitaba una para ir a la finca. Así que me fui con mi amiga, que ella es una fashionista total. Y me eligió esto. Os pues lo voy a enseñar un poquito. Pues esto sin limpiarme, hablo de Asamse, ¿vale? No sé si lo podéis ver bien. ¿Veis? Eh, a ver. No es de mi estilo, porque ya sabes cómo usan los colores azules, grises y negro, ¿vale? No soy muy, de y muy llamativa, ¿no? Aquí estoy poniendo colores un poco más llamativos porque estamos en el trópico y tal, pero yo no soy muy de colores brillantes, ¿no? Soy muy así. Eso cuando era pequeña me gustaba el amarillo, pollo y eso, pero ahora ya con mi edad prefiero eh, colores que sean más vestibles, ¿no? Que sean colores entre el tiempo, que no pasen de moda, ¿vale? Y que sean fáciles de llevar. Pero la verdad que eh, como lo voy a poner para ir a la finquita, ¿vale? ¿Lo veis? No está mal, ¿no? Pues esto es lo que se puede comprar en se Puedo decir que esta es mi segunda prenda en asamse Las camisetas de 100 francos no las cuento porque las utilizo para ir a correr y pasar en casa. Pero de comprarme algo realmente que, me, que cueste 1000 francos o 2000, esto es lo primero que me compro en Asamse, que vale ese precio, ¿Vale? Pero bueno, no está mal. Pasé este con Han, está bastante nuevo, sirve para la lluvia y me va a ayudar, pues cuando yo a evitar He pensado, el, el otro día estaba pensando ir a cambiarla por un azul porque me parecía que era demasiado este colorido, pero digo, bueno, así me ven de venir de, de, de lejos. Y eso es todo. Eh, ¿Comprarse ropa de segunda mano o no comprarse ropa de segunda mano? Pues depende, es, es un criterio que os lo dejo a vuestra elección. Yo no creo que comprarse una mano sea malo o sea o sea algo que te que o sea que sea algo negativo o que te convierta una persona eh, menos importante no pero sí que creo que debes tener la, la elección de poder elegir segunda mano o primera mano es decir el que solo estés obligado a comprar ropa de segunda mano porque no te llega a nivel económico por lo que es lo que hay pues es un poco triste pero si tú eliges comprarte algo segunda mano porque te gusta pues me parece tan tan o sea tan aceptable como irte a una tienda de cosas nuevas, o sea que yo no lo veo malo. Viva la ropa de segunda mano. Además es que claro, es que consumimos tanto que el poder eh, reciclar las cosas, por ejemplo esto lo ha llevado a otra persona, lo he lavado, eso sí, antes de ponértelo por favor hay que lavarlo siempre que te compres a la segunda mano, ¿vale? Lavarlo porque es súper importante. Pero el hecho de que esto lo haya llevado a otra persona, por ejemplo, no me molesta en absoluto porque significa que el producto va a tener mucha más vida. Eh, y no va a ir a la madre naturaleza enseguida, porque la madre naturaleza ya no puede con tanta basura que le echamos. Y por eso yo creo que a veces se enfada con los tsunamis, los volcanes y tal, porque dice, estoy hasta el moño de, de los seres humanos, os voy a enseñar quién soy yo, ¿no? Pues hay, no hay que hacerla enfadar mucho, porque cuando la hacemos enfadar pasan cosas feas, ¿no? Y esa es una forma de decirla, bueno, yo colaboro contigo, <risa> ¿vale? Y, y esto va a durar muchísimo más quizás me dure 2, 3, 4 años porque yo cuido muy bien las cosas y en esos 2, 4 años por lo menos no estará en la basura y cuando esté ya estará tan hecho polvo que ya será fácil de reciclar ¿vale? así que nada un besito os quiero y hemos hablado de la sauce ¿vale? casi se llama ir de compras en una mano en Malabo eh, otro día hablaré, os hablaré un poco de mi país a ver qué, qué cosas hay aquí ¿vale? venga un besito y sí, chao Ah, recordad, es que tengo que decirlo siempre, Google Play, Amazon, mis dos últimos libros, Libera tu mente, Diario de Autodeflexión y Inspectora Carte carta en un sudor verano y muerte. Y por supuesto, voy a subir un relato del el rato que ganó el concurso de letras femeninas, el concurso de, eh, de obras eh, ganadoras del certamen literario, 12 de octubre del día de la hispanidad. Besito, os quiero.